Narcisa Gila, vicealcaldesa del Cantón Catamayo, expresó su saludo al pueblo de San Pedro de la Bendita a nombre del abogado Armando Figueroa en sus 177 años de vida política y 240 de vida eclesiástica. A nombre del abogado Armando Figueroa, el alcalde del Cantón Catamayo, pues expresa su, su agradecimiento por la invitación que nos hicieron los sanpedrenses hoy, que la parroquia cumple 177 años de vida política y 240 años de vida en Cristian. Decirles lo mejor de los éxitos porque es una parroquia que está en progreso, en desarrollo. Felicitarlos pues porque están, que celebren de, todo, de la mejor manera sus fiestas eh, en honor a San Pedro y San Pablo también. Además se refirió al diálogo que se está llevando con las autoridades del GAT Parroquial para un trabajo en conjunto. Una de las obras prioritarias que requieren los habitantes de San Pedro es la planta de tratamiento de aguas residuales. Nosotros estamos nuevos en la administración pero ya hemos tenido muchas conversaciones con los moradores de aquí y toda la predisposición por parte del GAD municipal para trabajar en conjunto, porque usted sabe que mientras se trabaja en mancomunidad, los pueblos desarrollan y progresan de la mejor manera. Eh, hay un pedido por parte de, de la comunidad sanperederense, que son las lagunas de oxidación. En eso se trabajará primeramente con, el, con la finalidad de brindarles salud a esta hermosa población, población como es San Pedro de la Bendita.